teníamos salmón y no se pudo nos conformaremos con pollo vamos pues Este es el aeropuerto de Dallas Forward. El primer. Eh, ah, lo primero que me llamó la atención es que para entrar al aeropuerto, ahí no alcancé a grabarlo, pero eh, te cobran en coche, te cobran un fee, este, una cantidad. No, no alcancé a ver la tarifa, la voy a confirmar aquí en, en el video o en los datos. Debe ser alrededor de, no sé, de 1 o 3 dólares por coche. En el caso de nosotros, nos sé hicieron si favor de darnos raite entonces este fue que me di cuenta preguntando este, al parecer eh, voy a confirmar pero no, no veo transporte transporte público para llegar al parecer hay tren lo voy a confirmar pero bien esta es el, el, la, la zona de llegadas eh, nosotros volamos con eh, Viva Aerobús nos tocó salir de las salas D aquí están eh, la puerta de entrada y esta es la típica llegada otra cosa que también es importante mencionar es que están estos famosos carritos de aquí esos carritos eh, son para cargar tus maletas pero tienen un costo de 6 dólares entonces el tip podría ser que buscar carritos ya en la zona de seguridad porque esos carritos no los puedes ingresar entonces la gente los deja ahí, lo tomas y lo traes y ya no pagas 6 dólares de que te cobran por agarrar un carrito. Ese es el primer tip que les puedo dar de, del aeropuerto de, de Dallas. Aquí está el estacionamiento. El, el aeropuerto es muy grande, de, me dio la impresión muy grande. Y no sé, es un aeropuerto que se ha ido como modificando porque sí lo sentí como medio un laberinto. Digo, se nos pasó una salida de la salida de... Nos, nos, nos, eh, nos distrajimos por ahí y, y tuvimos que darle la vuelta pero fue como muy enredado entonces la, la señalización está muy bien como todos los aeropuertos de, de los Estados Unidos pero sí este sí y vemos que está como en constante crecimiento entonces vamos a seguir documentando esta experiencia eh, en el aeropuerto de Dallas ya una vez que cruzamos al área de seguridad, es lo que les digo. Estos carritos ya se quedan ahí porque no puedes cruzar. Entonces está ya abierta, está ahí el área de documentación. Está Volaris, está Viva Aerobus, está Aeroméxico. Y ahí están marcadas. Entonces la verdad es que $6 dólares por traer tus maletas para acá. Cuando puedes entrar y buscar un carrito que ya... Porque a partir de este punto no puedes no puedes cruzar con el carrito. Entonces ese es un tip interesante. Y eh, la documentada pues es típica de cualquier aeropuerto. Entonces nosotros estamos llegando con un poco más de tres horas de anticipación. Por todo el tema de, de la actual normalidad. Entonces... Pues ya, ya estamos aquí a punto de documentar el vuelo de Viva Aerobús. Están no estas prechequín que no sé si podemos hacerlo. No veo ahí Viva Aerobús. Entonces, no. Pero voy a intentar hacer un pre-check-in aquí, a ver si es posible. Lo intenté. Pero te pide seleccionar la línea. La aerolínea. Entonces no está. Viva aerobús. Entonces tenemos que hacerlo todo. En la línea. Ok. Vamos a hacer el, el check-in. Y seguimos reportando. Listo. Ya hicimos el check-in. Este. La verdad es que muy rápido. Todo bien. Todo cool. En nuestro caso. Ahí va. Otro tip. En nuestro caso. Este tenemos derecho tenemos derecho a documentar una maleta en la parte de abajo y una en carrión así como tu maleta personal eso depende de cada aerolínea y de cada paquete nosotros traíamos un paquete con viva aerobús que se llama smart y este paquete te permite una maleta de 25 kilos documentada una maleta que te llevas en cabina de 15 kilos eh, y un, una bolsa personal o un morral personal con artículos personales eso es lo que incluye el paquete smart nos hacía falta eh, otra maleta y documentamos una maleta extra. Uh, me metí en la página y por alguna razón la página no... Este, me estaba documentando dos por la reservación supongo. Entonces lo resolví con, un call center, con el call center. Llamé por teléfono y, este, y me atendieron sin ningún problema. Eh, al llamar por teléfono me cobraron 700 pesos, 730, una cosa así la maleta extra de 25 kilos entonces ya pudimos documentar o ya pude documentar mis, mis tres maletas dos que nos tocaban, somos dos pasajeros y la extra que, que, que pagamos y nos costó 700 pregunté ahorita en mostrador y si no lo hubiera hecho por teléfono aquí en mostrador cuesta 54 dólares entonces el tip es que antes de llegar al aeropuerto si necesitan documentar algo extra háganlo siempre o por internet o por el call center ahora documentamos en esa parte de ahí y ya vamos a pasar el punto de seguridad aquí no puedo grabar así es que nos vemos del otro lado listo ya pasamos el security line todo sin novedad todo en orden todo tranquilo voy a grabar así porque eso no me permite grabar este lo normal lo normal de cualquier security line ya saben, este, si traen una laptop hay que sacarla de la, de la de la maleta no se pueden pasar líquidos de más de 100 mililitros eh, normal en Estados Unidos te quitan los zapatos o sea, te hacen pasar descalzo este, obviamente nada de, de metal, todo lo pasas en las charolas y pues ya, muy rápido pensé que nos íbamos a tardar más eh, cabe aclarar que es miércoles son alrededor de las 12 del día, el aeropuerto está muy tranquilo, eh, hoy es 19 de mayo del 2021, el aeropuerto está muy, muy, muy, muy tranquilo. Entonces vamos a ubicar nuestra sala, ya que ubicamos la sala, pues voy a dar un tour por el aeropuerto para ver qué más, qué tanto se puede hacer en este aeropuerto. Continuando el tour, ese es el punto de seguridad. Y esta es la sala. La verdad es que está muy bien, muy bien organizado. O sea, literal, caminamos que 50 pasos, 100 pasos. Y ahí llegamos a nuestra sala. Aquí está la sala. Y es la D15. Ahí está nuestro vuelo. Es el 175 a Ciudad de México. Esta es la entrada. Y tenemos un par de horas. Fue muy rápido. Nos venimos con bastante tiempo de anticipación por algún tema de revisión extra por situación actual, pero no. El aeropuerto se ve muy tranquilo, todos con sus máscaras. Está el aire acondicionado, o sea, se siente vaya con, con medidas y sí, seguro. Y pues esto que está muy bien, o sea, aquí la verdad es que muy, muy, muy, muy práctico. Entonces pues ahora sí, vamos a dar nuestra vuelta en el aeropuerto, hacer un tour conocer un poco el aeropuerto y hay que estar aquí a documentar a las 2 de la tarde entonces lo a hacer nuestro tour ok, comenzamos el tour y miren todavía no está, para los que son gamer aquí va a haber una salita para echar, echar la reta aquí hay un restaurante que siempre está llenísimo este Alguna vez lo, lo llegué a probar y... Sí estaba rico. Pero siempre, siempre están bien llenos. A ver si lo probamos. Baños. Más restaurantes. Este. Aquí están. Un restaurante. Es comida americana. Seguramente hamburguesas. Nachos. jochos. Este, un 7 -11 este lado, vamos a buscar las salitas VIP a ver si podemos entrar aquí está más salas, aquí ya hay más movimiento, aquí sí se siente más movimiento de gente aquí está sí aquí sí ya hay más vida en la zona donde estamos está muy tranquilo vamos a ver qué más qué más podemos ver elevador, ahí está el tren que te lleva a las otras este, áreas, nosotros estamos en la D, es el famoso Sky Link, la Sky Link te lleva de una de una sala a otra sala, estamos nosotros en las salas, en las salas D del aeropuerto Un spa aquí los souvenirs de último minuto hay mucho security eh mucho, mucho. Y ahorita en este pedacito que caminamos, fácil he visto pasar. Mira, aquí van pasando unos. Fácil he visto pasar de ellos. 8, 10. Hay mucha seguridad, o, o nos tocó como un cambio de turno o algo así, porque pasan a cada rato. Miren, una salita Armani. Parece ser que es una salita Armani, o no entiendo bien qué es. Es pues el Duty Free de Armani. Ah, claro, si sí, la tienda está al lado. Esa es una sala normal. Y al lado está la tienda. Ok. Otro restaurante. Los Duty Free, las tiendas. Armani. Les pues voy a ver el video del Duty Free. No traigo la GoPro. Estoy grabando con el móvil. Y pues así, Sí, este si sí me sacan de todos lados entonces vamos a grabar por aquí afuera todo está lociones está vino a ver si alcanzo a algunos precios para que vayan viendo del duty free por ejemplo esta a la cost 49 dólares de 50 mililitros Calvin Klein, 30 dólares y un vodka Volvi que yo no lo conocía, 10 dólares ese vodka vale 10 dólares y el otro 14 ok, chocolate es Godiva, 9 dólares aparte compras uno y tienes uno gratis del vodka, órale aquí no tienen la Sputnik pero si sí tienen mucho vodka Aquí hay carteras Armani 39. Pues no están mal los precios, ¿eh? creo. Ahí comenten. Comenten si es este. Si es este. Buenos precios. Yo no lo escuché nada mal. No lo vi nada mal. Dior Chanel. Vamos a ver si me llama la buena atención así por afuera lo vamos viendo Still louder y seguimos viendo las tiendas que hay aquí, más baños Whisky flag, una salita o algo así, no entendí de este lado tenemos Montblanc, Blanc Long Champ. una cantina lo arredo Minute Suites, ah esto está bueno Aquí te rentan una suite, una cabinita, o un cuartito para descansar, para tomar una ducha, tomar una siesta antes de tu vuelo. Sí, ya lo sabía, lo había visto hace es las 24 horas. Y vamos a ver si vemos las tarifas. A ver si ven las tarifas. Ok. Voy a investigar las tarifas y se las pongo aquí abajo en la descripción o aquí en el video. Aquí está la Contina. Cambio de moneda, cambio de divisa. Si le sobraron dolaritos, aquí los pueden cambiar en vez de gastárselos. Ese consejo te doy, porque tu amigo yo soy. Aquí está, Coach. Otra vez, una conexión para los Skylink. ok, Mac y seguimos informando y siguen las tiendas y sigue el jale esto es como un mall, ¿eh? miren esta parte de aquí está interesantona tienes esta isla en medio, con tiendas y restaurantes y a los lados igual esto es como un mini molcito. bastante bien eh. aire acondicionado, bien fresco todo bien, vamos bien, vamos bien. Dallas Forward, ok. Una tienda de vino, allá arriba, no sé qué sea. A ver si investigamos, ok. ah, es la sala VIP es la que vamos a intentar entrar vamos a ver si se logra el objetivo vamos pues para arriba seguimos buscando entrar a la salita pero miren, otra área de comida asiática es pues como, estamos ya en la parte de la isla de lo que era como centro comercial miren un castillito como el de Disneyland igualito ahí está el castillito aquí, accesorios y si se te olvidó el cargador, audífonos y vamos a intentar subir, entrar a la de club según yo con la tarjeta que, que tengo de mi banco este, me incluye el Key Lounge se llama el servicio y con ese, en teoría, podríamos entrar vamos a, a ver si lo logramos y aquí vamos, esperemos que corramos con suerte para entrar a la salita y estar relativamente más, más a gusto, esta es la parte de arriba de esta zona del aeropuerto ok ok, venga vamos pues Nos morimos en la raya, no se pudo, no sé por qué razón, Este está extraño, bueno, eso lo voy a revisar yo con mi tarjeta y mi banco, no sé si hay alguna restricción o algún número de uso, no lo sé, pero bueno, lo intentamos, ahora sí nos va a tocar baño de pueblo, por ahí abajo a ver dónde nos hacemos roscas. Pues en vista del éxito no obtuvido, vámonos al pollo. Teníamos salmón y no se pudo. Nos conformaremos con pollo. Vamos pues, seguimos con el tour. Aquí tenemos otro spa. Aquí tenemos un duty free. Tenemos el McDonald's. Tenemos aquí Leo no sé cómo se pronuncia. Ah, miren. Oro Business. Oro Business. Parece ser. Ah, no, está cerrado nada más en ciertos horarios. Baños. El McDonald's. Aquí está Italian Kitchen. Este es restaurante italiano. Univision. Órale, Ay, me llamó la atención. Nunca había visto una tienda Univision Travel Shop. Que oh, A ver, vamos a ver qué hay. Souvenirs. Será de aquí una sede importante de Univision que está aquí en su tienda, tal vez. Por ahí si alguien sabe, ya sabe. Aquí en los comentarios arma la chorcha. Vamos a ver un souvenir de Texas. 12 dólares. 14 dólares. 15. 15 dólares. Una tacita. 14.99. Un para shots, 10 dólares. Un imán. 6 dólares. Aquí tenemos esto es como para bebidas yo creo, no sé bien, no lo sé, y no trae precio. Aquí sí, este sí trae. $6.99. Caballito este para tequila, tequila, 9 dólares. Una playerita, 20 dólares, 30 dólares. Estos son los precios. Esperarse aquí en, en el aeropuerto: 60 dólares, 10 dólares. Revistas: una gorra, una cachucha de los Dallas Cowboys. precio: 35 dólares de los Dallas Cowboys. Ok. Y bebidas. Una bebida te está costando 2.80. Aquí están los precios. Esto sí, aquí sí ya me siento en el aeropuerto. Algunos snacks, algunas golosinas. Unos audífonos, 30 dólares. Otros audífonos, 24 dólares. Más audífonos, cargadores, adaptadores de viaje, adaptadores para tu iPhone, 26 dólares. Ahí se ven los precios. Aquí, medicinas, accesorios, pastillas. Que el Pepto Bismol si te duele la panchita. y más o menos. Los peluchitos, el, el regalo del avioncito un avioncito de mercado, aquí cuesta 13 dólares un peluchito 2x16 y algunas calcetitas 2x20 o 12 cada una Los calcetines ok aquí tenemos un poco más movimiento y pues aquí ya están los aviones, miren todo esto es la zona de América. Está lleno de puro American Airlines. Ok. El McDonald's. Vamos a ver. Cuánto te cuesta un McDonald's aquí en el aeropuerto. Vamos al McRoy. Al McDonald's. McDonald's. Este era nuestro video piratita. ok responder está en $9.63 esto es Mastax está el filete of Fish está en $9.63 la Cheeseburger $6.89 la Big Mac $9.63 y pues no veo no veo algo como Texas Burger o algo como de por aquí no lo veo Veo, veo lo típico de McDonald's. Entonces, esos los precios de McDonald's. En todos lados está lo del a distanciamiento social. Uso de mascarilla obligatoria. Pues las medidas básicas en esta nueva anormalidad. Y este es el tour. O viene haciendo lo que es. El Aeropuerto Internacional de dallas Forward. Pues parece ser que ya a grandes rasgos ya cubrimos todo lo que. Lo que podría. Podríamos ver en esta sala que nos tocó estar en la D. Y. Continuamos el reporte pero ya casi va a ser el resumen. Ya nos vamos a mover hacia donde está nuestra sala. Por ahí vamos a buscar algo de comer para esperar nuestro vuelo. Seguimos informando. Un dato curioso, en los baños te dice a dónde está el siguiente baño y te dice cuántos están disponibles, Chéquale. es como el estacionamiento de los coches, ¿no? video piratita rápido, aquí arriba te va diciendo por qué está disponible, como, como los estacionamientos de los coches, Pero a ver rápido, porque pues, la privacidad y video piratita y el baño y así, y esa fue la curiosidad. Y esa fue una curiosidad de los baños aquí en Dallas Forward. Ya llegamos al pollo. Aquí está el código para el menú. Ah, mira. Desde aquí puedes ordenar, pagar y vámonos. Te lo llevas. Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué agarramos para probar. Pedí la número 2, Spicy Chicken, y me costó 9.10, ya con tags. Fueron, digo, 8.10 y con tags 9 y fracción. Y muy rápido, ¿eh? Tienen súper, súper, súper rápido. Ahorita en el recito que estoy aquí ya han despachado como 10 órdenes o más. De hecho ya se vació. Estaba casi a la mitad de la línea y ya se lo echaron y ya aquí me van a entregar ahorita vamos a ver qué tal está y listo rapidísimo ¿eh? este sí es fast food eso este sí estuvo muy muy muy rápido están cerrados los el área de restaurante me imagino que por distanciamiento social y esas cosas y va a tocar buscar a dónde nos sentamos a comer. Listo, ya encontramos un lugar donde sentarnos. Hay cargador. Aquí está nuestro pollo. Al lado de una coca de México. Esa es conmemorativa de México. ¡Qué ole! Y está justo enfrente de la sala de donde tenemos que abordar. Entonces, comemos. Y ya nos vamos a esperar el avión allá. Tenemos alrededor de un poco más de una hora. Así es que, tranquilamente podemos comer Y estar aquí relajados Antes de subirnos al vuelo Y con este Clip, concluimos El video del aeropuerto De Dallas Forward A ah, menos de que haya algo más ah, Bueno, por último, les enseño Esto es como una especie de museito De coca Entonces aquí Algunas cosas conmemorativas de Coca-Cola Company Ok ¿Qué más? Tiene aquí su museo Igual Tal vez tenga Algún Una sede importante aquí en Dallas Entiendo que Creo que la sede principal de Coca es Atlanta Corríjanme si, si estoy equivocado Pero bien Aquí está mera esas son las estacioncitas y ahí es donde te puedes sentar a, a disfrutar de tus alimentos. y Sigue sí, estando muy tranquila nuestra sala. Así es que ahora sí, con este clipcito despedimos el video del aeropuerto de Dallas. En general, dos pulgares porque sí, todo muy bien, todo muy rápido, bien organizado. Las distancias están, pues sí, muy cortas. Ahí entramos, ahí atrás compramos nuestra comida. Es, de hecho, ese es el restaurante, el Chicken. estas en estas áreas aquí. Y allá nos subimos al avión. Y de aquel lado, luego, luego nos subimos, el coche nos dejó allá. Ah, esa parte. Ah, bueno, ya lo había mencionado, creo. Que aquí no hay... Lo voy a confirmar, ya recordé. Voy a confirmar en, en la descripción o aquí en el video. Si este si hay algún transporte público, porque en nuestro caso aplicamos la del padrino. Eh, también hay Uber, pero me dicen que Uber es, es caro, entonces Si sí, sí, es así, hay Uber, pero este, a nosotros nos dieron un raite. Entonces, ahora sí, despedimos el clipcito con dos pulgares arriba para Dallas Forward. Adiós. Un último detallito, intenté conectarme a una wifi que hay aquí en el aeropuerto. Y no se pudo Así es que No hay wifi Al menos abierta aquí en, en el aeropuerto ese, ese es el único punto en contra que le vería Ya muchos aeropuertos sí te, te permiten Incluso creo que la ciudad de México tiene su wifi Este, aquí no Aquí sí No logré conectarme De hecho hay, hay dos Y no logré conectarme No sé si está restringida o algo Pero no, no lo pude hacer